¿Son verdad los cráneos que gimen? El cráneo humano ha inspirado un temor supersticioso a numerosos pueblos primitivos. Se cree que las osamentas de aquellos que han dejado este mundo terrenal aún conservan parte de la esencia de la persona. Algo así como la energía de sus sentimientos, que en su mayoría pueden ser de angustia, coraje o sed de venganza. Algunos otros señalaban que el alma del difunto se mantenía contenida en el cráneo. Un sinfín de historias hablan sobre guerreros, valientes o literalmente cazadores de cabezas que conservaban los cráneos de sus adversarios como trofeos de guerra. Dicha práctica la podemos ver en la película Depredador como una de sus razones de viajar entre mundos coleccionando los cráneos de los adversarios más competitivos que encuentra. Los guerreros escandinavos bebían en cráneos con el fin de heredar el valor de sus enemigos. Y los antiguos celtas decoraban con cráneos sus templos. Similar práctica también la vemos en la cultura azteca con el Zompantli que era un altar a la vista del público donde se colocaban los cráneos de los enemigos decapitados con el fin de honrar a los dioses. Una escena sin duda escalofriante. Las prácticas con cráneos humanos aún no terminan. Incluso no podré enumerar todas las existentes tan solo en este capítulo. Pero antes de continuar, hagamos la pregunta. ¿Será verdad que los cráneos guardan el alma de las personas? O más extraño aún, ¿será que los cráneos gimen? Tétricas preguntas, pero hoy vamos a tratar de resolverlas. En las islas Trombain al sudeste de Nueva Guinea, la viuda empalaba el cráneo de su esposo fallecido a modo de señal hacia respetar su intimidad. Y en otras ocasiones lo usaba como cazuela. El cráneo siempre ha desempeñado papeles importantes en la brujería y en la magia negra. En 1612 figuró en el juicio de Annie Chatox, dirigente de un clan de hechiceros que fue acusada de haber desenterrado tres calaveras del cementerio de Lancashire y utilizadas para un ritual, o baja demoníaco. Se encontró culpable y terminó. Colgada. Una de las historias más importantes sobre un cráneo Es la del reconocido mundialmente por sus profecías Michel de Notre Dame Nostradamus Quien al morir de causas naturales Se comenzó a rumorar que quien bebiera del cráneo del profeta Adquiriría su capacidad de ver el futuro Pero parece que Nostradamus Profetizó la profanación de su propia tumba antes de morir en su cuarteta que dice lo siguiente. Quien abra el monumento encontrado y no venga a guardarlo prontamente, mal le llegará. Y no podrá probar si mejor deber ser rey bretón o normando. La gente tenía curiosidad por tener sus poderes, pero tenían miedo por su profecía, ya que auguraba una maldición para aquel que lo hiciera. Sin embargo, sucedió. Efectivamente, la tumba fue abierta y uno de los ladrones se apresuró a verter vino en el interior del cráneo de Nostradamus y beberlo. La profecía fue cumplida. Aquel ladrón murió. Algunos dicen que gritaba atemorizado cuando de golpe en su mente le fueron reveladas las visiones del futuro, por lo que no pudo soportarlas. El cuerpo de Nostradamus fue cambiado de tumba al colegio de San Lorenzo, pero su cráneo nunca fue encontrado. Se cree que el cráneo pasó de mano en mano en los círculos ocultistas franceses, valorado como una reliquia con el don de la profecía, que aseguraban era verdadera. Sin embargo, sobre la maldición, no muchos aceptaban que fuera real. En Barley Hall puede verse el cráneo de un mártir católico del siglo XVI, del Padre Ambrose Barlow, al comienzo de unas escaleras. Una vieja leyenda dice que si se le molestara de algún modo emitiría gritos espeluznantes. Otra historia de un cráneo que gime es la calavera de Betty Minor ancestral caserón de la familia Pini en el condado de Dorset. En el siglo XVIII, un elemento de la familia después de haber vivido en las Antillas, volvió a su casa de Inglaterra con un esclavo negro, quien moriría tiempo después. No sin antes pedirle a su amo que por favor lo enterrara en su tierra natal. Pero el noble no cumplió su deseo y enterró al esclavo en el cementerio de la localidad lo que detonó que todos aquellos que pasaran a ciertas horas quedaran horrorizados por los gritos desgarradores que salían de la tumba. Los alaridos eran tales que helaban la sangre de las venas. La historia se debate entre que sea cierta o falsa, pero hay una verdad aquí. Y es que en la casa de los Pini, efectivamente tenían un cráneo que habían descubierto en su propiedad y que muy posiblemente se trataba de un antiguo celta por lo que lo conservaron como un amuleto. ¿Será posible que los cráneos puedan guardar el espíritu de las personas fallecidas? Al menos en las historias que hemos visto, aparentemente sí. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Conocen alguna historia similar en donde vivan? Vamos a seguir indagando en este extraño caso. Sí, Ese cráneo está deforme. He quedado sorprendido, al parecer es el cráneo de un niño No lo sé, miren el tamaño Es muy pequeño el tamaño del rostro Y la parte de aquí está alargada Ponla de costado John por favor, de costado Miren eso Guau, wow. la verdad es que me quedo sin comentarios Cuando John me comentó acerca de esto Pues yo en un principio dije que estaba bromeando No, no, no creí que eso sea cierto Te invito a que escuches mi podcast Misterios Nocturnos en Spotify. En la descripción de este video te dejaré el enlace para que lo escuches. Actualmente tenemos referencias de estos cráneos que gimen, con las historias de fantasmas que cuentan que si en una propiedad comienzan a suceder hechos paranormales, es porque posiblemente existe alguna persona sepultada en el terreno, a lo que muchas veces resulta ser real. En otras ocasiones, el mismo fantasma se hace presente en los sueños de los dueños de la casa para anunciarles que su cuerpo se encuentra enterrado ahí y pide santo sepulcro. No es un secreto que los cráneos sean un objeto muy vendible. Los buscan desde profesionales de la medicina hasta coleccionistas de objetos raros y, por supuesto, integrantes de sectas, ritos o congregaciones con propias creencias ya que efectivamente el cráneo es considerado como un elemento poderoso, de temor e incluso energético. Quizá no lo imagines, pero debo de decirte que algunas personas que han visto este video puede que tengan un cráneo real en su casa, por alguna extraña razón. Entonces los cráneos pueden contener los espíritus de las personas, e incluso gemir. Debo de decir que no es una constante que los cráneos guarden el llamado espíritu de las personas. Pero sí debo de decir que de vez en cuando algo que aún desconocemos sucede con esos restos óseos. En donde es posible que las leyendas se vuelvan realidad. Por el momento, este interesante tema lo seguiremos investigando en el siguiente capítulo. Recuerden que cada miércoles y cada sábado hay un video nuevo. Mi nombre es Oscar Castro y si tienen alguna sugerencia o dato que quieran conversar conmigo, lo pueden hacer en mis redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook. Nos vemos en el siguiente video.